Aquí nos encontramos con la facilitadora del taller de títeres Y ella nos va a contar un poquitico cómo ha sido toda esta experiencia Bueno, ha sido bastante maravillosa la experiencia Bien bonito todos los títeres que realizaron los niños Con la técnica de títeres de media o títeres de dedos Que son unos títeres que se hacen con el dedo eh, de verdad que para mí es una satisfacción muy grande poder ayudar y poder traer esta técnica para, para acá, para Antímano y que a ustedes les quede este recuerdo para después poder hacer más actividades culturales. ¿Cómo se siente después de haber hecho y esta actividad? Bueno, me siento muy contenta porque nosotros somos educadores por la parte cultural y esto es una herramienta más para nosotros seguir adelante con el trabajo que hacemos con los niños y con los adultos. Gracias a la profesora y a todos los compañeros, porque de verdad que fue agradable el taller. ¡Un saludo a Barrio TV! para ustedes